salir. Quiero que se vayan todos. Usted, sus hombres, francotiradores, todos. Si no los veo retirarse en cinco minutos, no les gustará lo que pasará luego. la gran pirámide de Guisa a la torre de Babel, ladrillo por ladrillo y piedra por piedra, la humanidad se ha obsesionado con un peculiar deseo: tocar el cielo. Rascacielos, rescate las alturas. Tal vez finalmente. Lo hemos... La creación del ex de la tecnología Yolongji. Yolongji. Yolongji. El empresario visionario Quien no ha escatimado un centavo en esta ciudad en el cielo Ha llegado al extremo de crear un parque vertical de 30 pisos En el centro del edificio La perla expresa lo que podemos lograr cuando no aceptamos limitaciones Este no es solo otro edificio solo Un parque vertical de 30 pisos Esta moderna torre genera toda la energía que necesita Con una gigantesca turbina eólica de doble hélice en el techo Empire State. Más de La perla, la perla Su mitad inferior ha deleitado al público durante seis meses La mitad superior residencial aún no abre sus puertas Los edificios moldean nuestra sociedad Mejores edificios Mejores ciudades Un mejor mundo me la, la misteriosa vida. esfera es lo que tiene hablando al mundo En una declaración que dio hoy el reservado millonario confirmó que a pesar de rumores de la incapacidad de garantizar una estructura de estas dimensiones, aún hay planes de abrir la mitad superior del edificio. Promete que la esfera será la atracción turística número uno del mundo. Con vistas de Hong Kong. Pantalla apagada, pónganse zapatos y a ver bandas. ¿Dónde está papá? Necesito que arregle mi teléfono. En el baño. Ok, otra vez están... Jingo, sí. la pierna pues hoy te ves muy guapo ¿tú crees? ¿no te parece demasiado? no, la ocasión lo amerita ¿conservo la corbata? sí, pero el nudo está mal, ven aquí no estás a gusto con algo que ocurre es que no quiero echarlo a perder sé tal vez olvide algo mi amor es imposible que se te olvide algo te preparaste para esta reunión desde hace meses jamás te he visto trabajar tan duro en algo estás listo conoces el lugar mejor que el arquitecto te vas a lucir por algo te trajeron aquí quieren escuchar tus ideas Sí, espero eso Vence jugó el cuello por mí y esto podría ser un cambio para nosotros le dan estas cosas a grandes compañías y yo trabajo en el garage es un buen garage Ok, el que tengas una compañía pequeña no significa que no pertenezcas. Y ¿sí? para aclarar, Ben se jugó el cuello por ti porque es tu amigo. Y un amigo hace eso. Oye, mírame, mírame. ¿Lo lograrás? Te amo. Más te vale. Ven aquí. No funciona mi teléfono. Ah, entonces todo eso de, mírame lo lograrás, te ves muy guapo, solo fue para convencerme de reparar tu teléfono, ¿no es así? Es una lejana posibilidad. Ok. ¿Y qué te digo que hagas cuando no responde tu teléfono? Apágalo y vuélvelo a encender. Apágalo y vuélvelo a encender. El 90% de las veces, el problema se resuelve apagándolo y encendiéndolo. Entonces... ¿Intentaste apagarlo y volverlo a encender? No, me gusta más cuando tú lo haces, te da una sensación de logro Ah, entiendo, estás pidiéndome que repare tu teléfono para que me sienta bien <ríe> Sí, tal vez <ríe> Abrigos en las mochilas Bien, niños, irán a ver bandas y papá va a conseguir ese trabajo <ríe> Primero una pregunta ¿Papá a quién ama? A mí. ¿Quién de los dos? A mí. ¿Quién de los dos? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿No escucho? ¿No escucho? ¿Confianza? Sí, a confianza. Mí. ¿A quién ama, a papá? A mí, a okay, mí. Ok, ok. ¿Saben qué? Ambos tienen razón. Porque. Papá los ama. Oh, también quiero jugar. ¿Lo lograste? Como siempre. Entonces, si ¿sí me aman. Eh, algo. Ven aquí. Qué asco. ¿Qué? Mi hermano. Hermano. Llegaste. Sí que te ejercitas. Sara, qué hermosa estás. Gracias, que gusto saludarte. No puede ser. Sí, ¿Es en serio? Veo. Son los mellizos. Están enormes. ¿Qué van a hacer? Vamos a ver pandas. Me enteré. Y con esto podrán entrar a alimentar a los pandas. Cuando todos se hayan ido, conseguirlos fue muy difícil. Gracias. Pero tengo amigos pandas. Aquí tienen equipo de bandas para que encajen. Niños, como se dice. Gracias. Ahora diviértanse. Te veo en la noche. Que tengas suerte. Te amo. Adiós, chicos. Adiós, adiós. <risa> <risa> adiós Me extrañaba. cobras menos que... Sí, en realidad yo no. <coughs> Bromeo, oh, qué <laughs> susto. Mi mi esposa solo me enseñó eso. Se llama Sara, es cirujana de la marina, ¿no es cierto? Así es. También estudió lenguas y cultura asiática en Anápolis. ¿Y sus mellizos, Henry y Georgia, hizo su tarea? Ustedes son la primera familia que se aloja en la sección residencial de la Perla. Creí que sería una prueba excelente para nosotros. Pues a ellos les fascina. Es nuestra primera vez en Hong Kong. Ah, aquí están. Le presento a mi jefe de seguridad personal, a Jenny Okeke, y al señor Pierce, de la aseguradora Hawthorne Stone. Un placer. Mucho gusto, señor Sawyer. Es un gusto. Cuando se apruebe su valoración externa independiente, confirmarán la cobertura total de la Perla, que según me dicen, tendrá la más costosa póliza de una sola estructura en toda la historia escrita. Entonces, ¿quiere comenzar? Cuando guste. Los sistemas antiincendios de la Perla emplean un método de ventilación autosellable único con amplios rociadores y una matriz de CO2 que puede apagar un incendio en una fracción de tiempo. Todo monitoreado por una base de control localizada a más de dos kilómetros. Me contrató para evaluar sus sistemas de seguridad y después de un completo análisis, puedo decir que es la superestructura más segura del mundo. Es Fort Knox a un kilómetro del suelo. Y una vez que inspeccione la seguridad en la base remota, mi trabajo habrá terminado. Y usted podrá abrir la mitad superior residencial. Gracias. Es el hombre indicado para el trabajo. Justo como dijo Ben... Esta tableta le dará el acceso administrativo al sistema de incendios y de seguridad de la Perla. Y una vez enlazada a sus datos biométricos, usted será el único que tendrá acceso. Ben lo llevará a nuestras instalaciones externas para que se asegure de que todo esté en orden. Le agradezco. Si nos damos prisa, habrá tiempo. ¿Tiempo para qué? Para que lo vea. la vida perla 317 paneles de proyección sensibles al movimiento hacen de la esfera la octava maravilla del mundo. Aquí dentro. Cualquier cosa es posible. La esfera se compone de casi 25.000 paneles de ultra alta definición, con microcámaras 8K incrustadas en ambos lados. ¿Ambos lados? ¿Eso por qué...? Eso señor Sawyer es que sin esa mala suerte Necesitará sutura, es una herida grande. Debo llamar a Sara. Sí. ¿Es la tableta de Yao? Sí, la puse en mi saco antes de salir. Qué buena suerte, ¿no? Sí, ya lo sé. Uh -huh. La tendré. Hola, ¿qué tal los pandas? Bueno, en realidad no pudimos verlos porque Henry se comió un dulce raro y empezó a vomitar. Tuvimos que regresar. ¿Él está bien? ¿Le dio un ataque? No, está respirando bien, solo que... Ah, cero pandas. Y eso apesta. Apesta. Tú no digas apesta. Volveremos mañana si se siente mejor. Solo el piso 96. Estamos más de 100 pisos arriba y las medidas antiincendios lo mantendrán ahí. Estamos completamente a salvo, se lo aseguro. Ven, ¿Qué hiciste? Me obligaron. No debía lastimar a nadie. Vete. Están a punto de llegar. Te asesinarán. ¿Quién viene? ¿Quién Sí, señor. Los dos vayan. se detendrá, quiero que salgan de ahí ahora y suban, sigan subiendo sin detenerse ni mirar atrás hagan que el fuego suba, abran los ductos de los ascensores, inyecten oxígeno fresco se acabó damas y caballeros les presento una chimenea de 6500 millones Ahora está aislado Usé mi propia base logarítmica para encriptarlo Literalmente soy el único humano En el planeta que puede desencriptarlo Sí, soy muy listo, lo sé No lo suficiente Si el fuego sigue subiendo Sobrecalentará el aire del helipuerto Y hará imposible el despegue Nuestra oportunidad es ahora, señor Si no lo hacemos, no habrá cómo escapar ¿Lo Desperté. Quiso ser el héroe y no funcionó Es hora de irnos Está bien señor Pierce Tendrá lo que quiere Quiero el helicóptero Preparen despegue El de seguridad de La Perla. Él tenía acceso a los protocolos de seguridad. Quizá él desactivó las medidas antiincendios. Hágame un favor. Busque a Will Sawyer. Tengo que hablar con él. Sí, señor. Han, espere. Señor. No vayas, ya lo encontré. ¿Pero qué planea. Un equipo por él. Lo quiero aquí. Sí, señor. E incendiando la perla es la única forma de conseguirlo. Señores, debo saber algo. Sí. Que el helicóptero está listo. Damn. Siempre creen que son más astutos. Te enseñaré a ser astuto. Te llevaré a ti. Vamos. ¡Niña indio! <coughs> el techo muchachos no esperaremos a que todo se queme Otros dos de uniforme. Con el que hablé dijo una palabra rara. Como escandinava, eso creo. Un 82 blanco musculoso. Es ese, el segundo arriba, de derecha a izquierda. ¿Es el hombre que vio? Es el mismo. ¿Quién es él? Horace Bouda, ex militar. Tiene un equipo violento. Es un matón de tres sindicatos criminales. Make sense for you. Make sense for you. Disculpe, Uno de ellos traía un contenedor que tenía un logotipo con unas alas y la palabra Siren. Búscalo. kilómetros de distancia de descenso. Si tiene razón, aterrizarán dentro de este círculo. En una zona abierta y plana, aislada. No bajarían al Parque Victoria y demasiados árboles que podrían atraparlos. Al sur, no pasarían la montaña. Al norte, puede ser, pero la zona abierta está más lejos. ¿Qué me dicen de esto que hay aquí? No hay nada, es zona de construcción. Baedrick. ¡Chau! tal? Bien, si queremos salir de ti, tendrás que decirme la verdad. ¿Cómo es que un hombre así te llama socio de negocios? Su nombre es Cores Bautha. Extorsionaba órdenes de tres poderosos sindicatos criminales. Y cuando comencé la construcción de la perla, Bautha vino a buscarme. Dijo que si no le pagaba, acabaría con mi fuerza laboral e impediría que el edificio se terminara. ¿Hagaste, verdad? Sí, pero lo que no sabía es que yo había dado la orden de rastrear esa transferencia. Cuando Bautha lavó mis pagos a través de sus cuentas en el extranjero, Pude rastrear cada transacción y obtener sus cuentas bancarias, sus nombres e identidades. Esto fue mi póliza de seguro. Bouda jamás podría extorsionarme nuevamente. Cuando los sindicatos descubrieron que estaban expuestos, amenazaron con destruir a Bouda si no limpiaba su desastre. Si me mata, las copias que hice se enviarán a las autoridades. Pero si se apodera de este, el original, podrá invertir mi software de rastreo y ocultar sus identidades antes de que alguien se dé cuenta. Entonces incendió todo este edificio sabiendo que tomarías el objeto más valioso para ti y correrías. ¿Y funcionó su plan? No, todavía no. Le daremos a Booth a lo que vino a buscar. En cuanto tenga el dispositivo nos matará. Tal vez. Pero tiene a mi hija. Y lo que me importa es su vida, no la mía. Llevaré el dispositivo al techo. Tú puedes ir con él o no. Es tu decisión, Yao. ¿Está bien? ¿Y cuál es tu plan? Yao, ¿tienes cinta adhesiva? ¡Tiene a mi hija, por favor, no hagas esto, pero. ¡A lo la explico. vuelta! ¡Quiero un paracaídas! ¡Me necesitas tu vida! ¡Un paracaídas o no lo tendrás! Dale tu paracaídas. ¿Qué? Que le des tu paracaídas. Oh Tengo ¿Qué eres ahora yo? Construir de nuevo.